es de Top 5. Hoy no tenemos Top 5, tenemos Top 10. Ten. Miren. Esta es una cultura muy fuerte de lo que yo voy a mencionar, muy fanática y hay cosas que usted puede entender, que usted le gusta, usted entiende que faltó, usted puede agregárselo usted. Porque a mí se me puede ir alguno, hubieron dos dos álbumes que a mí se me quedaron en ese pero si usted entiende que ese álbum debió estar, usted comenta abajo y dice, miren, faltó este álbum, yo lo voy a tomar como referencia. Era el diálogo, para mí era difícil elegir todos los, que son muchos álbumes, y eso es un, un, es un, es un, un género muy amplio, que es el hip hop en, en inglés. Entonces, el hip hop en inglés, yo voy a poner los 10 álbumes de hip hop, porque me encanta el hip hop. Más emblemáticos de hip hop de la historia Yo voy a poner 10. si usted entiende que ahí Faltan álbumes, puede decirlo, comentarlo Yo lo cojo como sugerencia No comience a insultarme, que tú no sabes Que tú debiste esto, que debiste poner el otro Déjelo como sugerencia Y vamos a ver si es factible. Si usted ve, bueno, es su pensar Yo voy a poner Los 10 álbumes de hip hop más importantes Según yo entiendo Según yo entiendo Vamos con el número 10, Kanye West. Hey, West, el esposo de Kim Kardashian. Con el número de, cuando se llama The College Drop. The College, ese fue el primer álbum de Kanye. Sin duda, ese álbum, porque Kanye era muy conocido por hacerle una producción que hizo seis temas en el álbum más exitoso de Jay-Z. Era conocido como productor. Él todavía no se había destacado como rapero. Quería una oportunidad, pero en este álbum, sin duda, se oye bien, ¿Eh? No, no, no puedo poner música eh, Este álbum sin duda fue el álbum más emblemático de Kanye Y en el hip hop es considerado uno de los mejores Porque está la canción <coughs> eh, Jesús que se llama, algo así Entonces, en los historiadores, según lo han leído Este es uno de los 10 mejores álbumes de hip hop de la historia Y está en la posición número 10 En la número 9, 56. Cent Ahí sí me sale bien la frase, porque el, el, el título es un poquito difícil, que es Get to Die, Try. Ese álbum de 50 Cent fue el, el álbum más exitoso, exitoso en ese momento, fue uno de los más vendidos, más emblemáticos. Volvió, eh, volvió a darle una nueva cara a hip hop, luego de la mayoría de artistas que, estaban, eh, que ya tenían su nombre, como Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem. Ese álbum de 50 Cent, sin duda, es el álbum más exitoso, uno de los álbumes más exitosos del hip hop. Y lo tiene el señor 50 Cent con ese álbum. La carátula es eh, impresionante, la manera en que se ve el tipo. Porque recordar a las personas que la historia de 50 Cent, 50 Cent, era muy rechazado de poder, de, de haberle dado varios tiros. Entonces, tengo entendido que la carátula se hizo por eso, de ese, de ese concepto. Cuando Doctor 3 asuma a 50 Cent y lo pega, ese concepto de esa carátula está sumamente impresionante. Y está en la posición... Número 9. Hay personas que lo van a poner más bajito, baraj... pero yo lo puse en el número 9. Número 8. Uno de los... un álbum que me encanta. Fue el retorno de Snoop Dogg y Doctor Dre. NSPSO. Ahí está. Muchos temas eh, que a la gente le encanta. Que está. Eh, <ríe> a los les Sí, porque está un emblemático con la matica de marihuana. Y a la gente le gustó ese álbum. Fue en el año 2002, cuando regresaron los dos rapeos más importantes de West Coast, eh, que es Dr. Dre y Snoop Dogg. Y ese álbum es. Bueno, ustedes ven algunos memes que ustedes ven y que, que, que salen. Tararara? Ese, ese, ese, esas canciones salieron en ese álbum de Doctor Dre. Creo que fue el último e importante así de gran relevancia de estas dos estrellas del West Coast que son 50 Cent y Snoop de, perdón, que son Doctor Dre y Snoop Dog. Vamos con el número 7, Bad Boy is the Family. In the Family. Ese álbum, aunque muchas personas tal vez dirán, ¿cuál es ese? Bueno, Pete Diri no era un cantante. Pete Diri lo que era un productor y era un más bien un dueño de disquera. Cuando muere eh, eh, el rapero Notorious B.I.G, B.I.D. saca este álbum. Con algunas canciones importantes Y ahí es que sale la canción I Missing You Dedicada al instinto notorio B.I.G Y ese álbum fue la primera canción Que salió y se colocó en número uno Que fue I Missing You eh, Dedicada a, a notorios eh, Fue la primera canción de hip hop Que se mantuvo por el número uno Durante mucho en el charts de Billboard Así que ese álbum de Pete y Es sumamente emblemático en el hip hop Según lo que yo entiendo Número Seis, el, el papá de la nueva, genera, de la nueva generación de la, de, de la nueva década, el señor Eminem, con la canción con el álbum de Eminem Show. El, sin duda, Eminem Show fue uno de los mejores, es uno de los mejores álbumes. Yo podría sacar hasta tres álbumes de Eminem y ponerlo ahí, pero que. Tengo que elegir uno y sin duda me quedé con este porque este álbum impactó muchísimo en, en la música de hip hop y en lo, y lo y también en, en, mundo glosajón, en, en el mundo anglosajón en la cultura pop, en la cultura rock. Eminem con este álbum es sin duda uno de los álbumes más simbólicos y e importantes del hip hop. Me hubiera gustado poner también H my pero. Me, me, me gusta este álbum y creo que eh, es sumamente duro este, eh, este, este álbum, para ponerlo en la presión número 6. Número 5. Eh, la leyenda de Notorious B.I.G. de Ready to Die. Uno de mis álbumes favoritos. Ready to Die es uno, fue el primer álbum de Notorious B.I.G. Muy bueno. Ustedes tienen que escucharlo de principio al fin. Excelente. Eh, la carátula, la, la simbología. Ustedes tienen que buscar la simbología de esta carátula. Es impresionante. Notorious B.I.G. es uno de los raperos que mejor se acoplaba al beat. Y sin duda eh, no dejó este gran álbum. El otro álbum fue muy, bu fue muy bueno. Pero este sin duda es histórico en el mundo del hip hop. Número 4. Otra persona que falleció también, el señor Tupac, Hola, eh, Eyes on Me, me encanta ese álbum. El álbum que hizo Tupac luego de que estuvo preso y retornó al mundo, eh, al, al negocio del mundo de, del entretenimiento, del hip hop, y lo hizo de, con la puerta grande. Es un álbum que le gusta a uno desde el principio hasta el final. Y ese álbum de, de Tupac, para mí el mejor álbum de Tupac, Hola Eyes on Me, es, es impresionante. Y sin duda es uno de los álbumes... Más emblemáticos del hip hop. Así que yo los recomiendo que usted lo busque. La posición número 3, eh, el gran grupo, eh, el grupo más de, de Gaster Rap más histórico del hip hop que se llama Andy Way con la canción Estrella on the Quantum". ese pueden ver la película para que vean cómo fue que se armó ese grupo ahí está Ice Cube, era rapero en ese momento Dr. Dre estaba ahí y sí, ese es uno de los álbumes de hip hop más emblemáticos del hip hop pueden ver la película y verán la historia de ese álbum, lo que impactó ese álbum en la sociedad de Los Ángeles ese sin duda ese, ese álbum es impresionante pueden buscarlo, es el uno de los más, más callejeros que, que existían en ese tiempo en Los Ángeles. Número dos, el más emblemático y sin duda el más conocido, la revista de eh, Rolling Stone lo tiene como el mejor álbum de la historia del hip -hop, que es The Chronic de Doctor Dre. Yo lo puse número dos porque a quien ellos pusieron número dos, yo lo puse número uno. Sin duda el número dos es para The Chronic de Doctor Dre, el álbum más exitoso, uno de los álbumes más exitosos de, de Los Ángeles, simbólico, es eh, impresionante la, la historia de ese álbum y como ustedes van a ver cómo se forma, lo que trae y le va a encantar. Es uno de los mejores álbumes y más icónicos del mundo de hip hop y en, en la cultura es muy mencionado ese álbum. Y el número uno, el mejor álbum que para mí es el señor Ilmatis de Nas. Ilmatis de Nas es el mejor álbum bien hecho. La composición, la carátula, el concepto. Tienen que buscar la historia de este álbum. Este álbum es impresionante. Lo que trae de conlleva el rapero Nas. Eh, es, ese álbum es considerado por más de cinco o seis rank, rankings de, de álbum como el mejor álbum de hip hop. Ilmatis es para mí el álbum más Importante de hip hop Y ahí le puse todos los álbumes Así que nada, esto es mi top 5 Hoy fue un top 10 Pueden opinar qué álbum usted cree que faltó Ahí en las redes sociales Así que ya ustedes saben, continuamos más Con el toque del mediodía